No aprendiste a caminar la primera vez que lo intentaste Te caíste una y otra vez Te hiciste daño, lloraste Pero te rendiste No aprendiste a montar bicicleta sin rasparte las rodillas Y las manos No aprendiste a tocar ese instrumento sin castigar a tu vecino Esos primeros dibujos eran bastante malos. No todas fueron buenas notas. Bienvenidos todos a las clases de verano. Pero te rendiste. No te dio su número de teléfono la primera vez que lo intentaste. Ni un beso. Ni un abrazo. Muchas veces no ganaste el primer premio. Ni el segundo. Ni el tercero. No aprendiste a cocinar sin hacer una comida muy salada o muy simple. ¡Mmm! ¡Está bueno! ¡Está bueno, ¿verdad? No aprendiste a conducir sin pasar un par de sustos. Ni a hablar en público sin cagarte de miedo. ¿Pero te rendiste? ¡Nah! Eso el fracaso, eso no existe.